You want clout, don't do that This real life says try to keep track Share full share without a penny to spare Trying to copy me, don't do that over here Those me up to the sky, they wanna go to heaven Many I, buy. I think I got eleven This a black car, gotta run it up And I walk it like a talk it and I'm taking no And no, I don't want your man But your man is a fan Better watch what you say Cause you know I don't play Talking like you do I know so. up Talking like you want me to call my plug I can make one call, call my blood I can make one call, try me up Talking like you do not know what's up Talking like you want me to call my blood I can make one call, call my blood I can make one call, try me up Now I just touched, down, some me that dress Why the, the fun Show me the cash app I'm not coming unless it's paid in full You know the code, you know the You better have my money Sad, I'm not bluffing, ain't no cap and that's a Fact, can't believe I gotta mingle with this Crabs, never had to fight a drill Get slapped And know I don't want your man But your man is a fan Better watch what you say Cause you know I don't play Talking like you do and I know up like you want me to call my bluff can make one call call my bluff can make one call try me up talking like you do not know so talking like you want me to call my bluff i can make one call call my bluff can make one call try me up Vamos Tengo aquí estos lápices Que no me los voy a probar porque son lápices Pero bueno, lo voy a hacer en la mano Más que nada porque tengo la boca reventada un poco ya Tengo este lila tan bonito Es de Primark Y es el... Y no sé cuál es Este es de New York Color Que es este de aquí Luego está este marrón que es también de Primark Que este va con el en el otro, con este Y es así Luego este frambuesa que es de Kiko Que es súper cremoso, está genial Luego está este así como anaranjado cremosito, está muy guay me compré uno de cada para ver cuál era más cremoso y este me gusta mucho más y este es de Nix. otro marroncito, este es el el capuchino los de Primark no sé, este es que no, no pone de que cuál es el de New York Color es el 311A. Y este naranja es el 306. Y este es 410. Have you done for your friends? You knew it Está muy bonito Una cosa que me extraña mucho ¿Qué que vas, me lo voy a dejar Vas, que tengo todo por aquí con un rojo Para como un vampiro. Eh, ¿qué iba a decir Ah, sí, que me extraña muchísimo que no tenga rojos O sea, solo he demostrado dos Más un lápiz rojo o Sé sea, que es verdad que hice una criba hace tiempo, es la manera más divertida que he encontrado de enseñaros mi colección de labiales, no lo voy a volver a repetir nunca a los que tenga 3 4 labiales porque me duelen los labios, o sea, muchos pintalabios para dos labios, los pintalabios que no quiero, si os estáis dando cuenta es porque no creo que me queden bien, no porque estén mal o tal, porque ya os he dicho que los que estaban mal los he quitado entonces ya tienen hogar ya están reservados le ha faltado dos segundos para escribirme y nada pues eso ya tiene casa y nada espero que os estén gustando los vídeos que estoy subiendo y que nos vemos pronto y bueno pues ya sabéis que lo más más más más más importante de todo happy fíjate